<risa> Bienvenidos al video bienvenido. de hoy. Bienvenidos al video bienvenido. de hoy. ahora vamos a jugar al. Hoy. Basurías, hoy vamos a jugar lo que sería Rocket League. Rocket League. Rock y Prono vs 1, versus uno, pantalla dividida, HD, oh my god. 364 grados, punto 2, ¿no? Guacha, uh -huh. en el estadio. dijeron <risa> que ese estadio se pone bien locuchón en las noches, no tormentoso. estamos seguros. Se pone tormentoso, sí. Eh. No el mañana. Eh. O sea, mañana y por eso vamos a grabar. Si nos ven como en 7 videos con la misma ropa, es porque pues tenemos que grabar porque este mensaje es sí, 5 meses man. y pues necesito mi salguita <risa> Y pues para que no le eche de menos, no, ¡Eh! es un Chasqueroso, güey. <risa> y lo hago, a como 64. Wey. Mira, no vas a extrañar, güey. Vas a decir, no, pues ya me paro un culadón, güey. Un culadón que va a durar 5 meses, güey. ¿A poco no, güey? Gente sí, chiquitón. Ah, tiene poderes esta madre. Tenemos Nosot poderes de los muchachos ah no no ah no ya oh, madafuck yeah. yeah. ah keep bien wey que we. keep... no, we. ah. no la puedo meter no la puedo meter oh. ah corre corre corre no man oh shit no mames tu con el rebote esa madre pinche centrazo en trazo pa no, no wey we. no no no no, <ríe> no puedo bajar no puedo bajar no no no, no, no mames Mira, te va, a llevar, te va a llegar desde arriba Mira vamos para No mames, pinche puta lo moviste No la toqué No pendejo pero la activaste ni no, mal Ah sí, sí. O sea, es un puto homosexual Ah no mames, pinche No mames No, no. no mames, no. ah Huevo pan Holy shit No, escucha las tecladas Ya yeah, sé sí, güey Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Center, center, oh, oh, centro, oh, y 10 oh. oh. Abuelazo. No mames, güey. Mira. Y la espejo. La despeja el toma Tengo los putos picos de mierda. ¡Ay, huevo! ¡No! No! ¡No! Güey. ¡Güey! No me voy a bajar, no me a... no mames, qué pedo. Se Se miró bien chingones de mi cámara. Se descontroló esa madre, güey. nosotros somos unos cracks. Unos crack <risa> Uh -huh. No, wey, no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué? Nada no, es que me como a piso de transportes, A huevo, a huevo. No. Aparece, aparece, cabrón. No, cabrón. No. no Momes, ando bien lejos, ando bien lejos. ¡No! ¡Qué idiota! Iba a anotar gol y yo mismo la tapé. No, wey, me <risa> moviste. O sea... ¡Gol! Huevo, no, papá. sí. ¿Cómo no? ¡No! Uh, tengo picos! ¡No! <ríe> ¡Ah, huevo! a huevo! a huevo! ¡Gol! Uh -huh. ¡No! ¡No! ¡No! no, no, no. no. <ríe> Me confié y dije, no, pues, dije, no, pues... Peluquis. Sí, sí, no, cuando no, pongo acá un pinche no, que wey <risa> ah, ¡Qué No. No mames, no mames, no mames No. mames. no! No, mames, wey ¡Qué Mira, verdadero! ¡Bum! ¡A wein! ¡A wein! ¡A wein! ¡He fucked up! ¡No! no. ¡A huevo! No. Pero... No! No. ¡No! ¡No! ¡No! Yo ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No, no mames, okay, okay, ¿cómo puedo okay, okay, okay, okay, okay. No, no mames, no, bájate ya, bájate del cielo Del cielo resplandece a No, oh, wey, no, no No, no No mames, wey, qué No, no Revancha por mierda, revancha Si llega a 500 comentarios ahorita mismo Se hace revancha Aunque no sepan, no, no, ya dije Los pues 500 alrededor. <risa> <risa> ok, ya empezó el segundo tiempo Bueno, el segundo partido que es la revancha eh, Sí, <risa> empezó el partido despejando el balón Pero Las, cosas, ah, ah, las cosas pasan por algo No mames, no mames No, no, no Huevo un regate oh, oh, No mames, güey, pinche jugón que te había hecho de he brincado wey. No, no gol, wey, gol, gol, gol gol, wey. Gol, wey. gol mío, no uf sí, güey, Va a entrar a gol va a entrar a gol, No, no, yeah. mames, no, no, pinche no, es no, mierda no, no, no, no, no todos los tienen. Yo solo, yo solo porque Coca-Cola no, no. me promocionó y pude comprar todos estos juegos. Todos los juegos que van a ver es porque Coca-Cola me promocionó. Si vieron primer, los primeros dos videos, vieron que, me pagó, que me pagó. Me pagó una feria para por tomar Coca en un video mío. No, o sea, mames. como saben que muevo muchos números acá. Dicen, no, no, pues hay que pagarle mínimo sí, a ganas, dos conviene, millones. así no, la neta, dijeron. No, me el me chato, me chato me el chato, no, su campaña en Instagram, puta, no. O cuando se hizo Star por Coca-Cola. uff Si vieran, nos fue bien, eh, nos fue bien. Pero neta, échenle ganas a... A la escuela, porque ustedes no pueden ser como yo, o sea... Ahí a empezar, es que yo trabajo y... No, no, no, no deja todo eso, oh, yo trabajo oh, de Coca-Cola acá. Coca-Cola me dice, ey te pago una feria con decir Coca-Cola. O sea, por ahorita como ya dije como veinte mil coca Colas ya, ¿no? a como me ha dado una feria, puta. ¿Quién el pirata de Culiacán hacía? No, me no, diciendo que me patrocina Coca-Cola, ¿no? Ay, yo sí. ¡No! ¿Ves? ¿Ves? O sea, si ese güey dice Coca-Cola es porque le gusta el cerote. No. <risa> No mames, wey, es no neta, mames. wey. ¿Entró? No. no <risa> Qué mierda de gata, wey. yo wey, wey, la despejé. No vale, wey. wey. Ah, no. Sí. Uy, oh, no. No oh, mames. Qué cura. Qué pendejada, wey. cura. Por andar tirando mierda acá. Viste, el hijo el chato sac my dick y luego le hago un pues, las nalgas. No. Oh, oh, oh, ah, oh, oh. quebran la banana a mordido Ok, ok ¿Quién es? Dándome. No, Dile con Mira Oh, oh, oh Bueno Pero Tienen que saber qué está pasando 4 3 3-2? ¿4-2? 4-2 Qué engrejada, cabrón Señores, se les están dando una violada Mister, quítate. No mames, no, cabrón. Ahorita se le corrió volar, wey. No mames, vale mierda, güey. No me concentré. <risa> Seis dos, güey, no mames. No, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama chata violadas, man? Mira, espero que les haya gustado esta violada. Si a este video, 7 mil likes. Se volverá el siguiente video las dentro de 24 horas. Si no, lo van a chingar el cesto el 2013. Ah, somos 24 horas con Oracle. Aquí están sus redes sociales: Bainstar Gabocraft, eh, Instagram Gabocraft. Eh, síganlo. Facebook, Tinder. No, se pone Tinder? no, wey, Tinder, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no,